suponer que yo eh, quiero ¿vale? guardarme estas tres referencias, solamente eh, cuando estamos logueados en Dialnet ¿vale? podemos ir a la selección y cuando ya nos vamos a la selección podemos exportar en el fichero RIS, que me lo ha descargado. Y ahora yo podría ir a Zotero, Archivo, Importar, y entonces veis que la uh, opción que tengo es GIS. Esto es lo mismo que usamos para, tanto para importar a Zotero como para exportar entre gestores. Le digo NEXT, y tengo el que acabo de generar. Y lo que hago es, lo dejo tal como está, ¿eh? le digo NEXT y ahora lo que está haciendo es, veis, me crea una carpeta de ¿eh? importación de DialNet y ya me ha subido los documentos con sus tipologías documentales. Realmente, eh, esto lo podemos hacer eh, con cualquier fuente de información que permita el uso del GIS.